le quitamos la piel y la primera capa y luego vamos a pelar todos los dientes de ajo. La cebolla vamos a cortarla en trocitos pequeñitos para que se hagan bien en nuestra olla de cocción lenta. Con los ajos vamos a hacer exactamente igual que con la cebolla, vamos a cortarlo en trocitos pequeñitos. Los champiñones vamos a cortarlo en trozos, ni muy pequeños ni muy grandes. Si queréis podéis echarlo también en láminas, pero a mí me gusta más ponerlo troceado. Ponemos el pollo en la olla. Yo he elegido muslo de pollo, pero ya sabéis que podéis utilizar la parte de pollo que más os guste, incluso un pollo troceado. Añadimos las verduras, los champiñones, los ajos, la cebolla, que lo, todo lo hemos cortado, la hojita de laurel, un poquito de sal, vamos a añadirle también pimienta negra molida, que como siempre os digo, si es recién molida, muchísimo mejor. Y ya lo único que queda es añadirle el vino blanco y también vamos a añadirle un poquito de caldo, ya sea de verdura o de carne. Si no tenéis, podéis añadirle una pastilla de caldo. Mezclamos muy bien todos los ingredientes y ya lo único que queda, como siempre, es tapar. Nuestra olla de cocción lenta ponemos a temperatura alta y tres horas y media después, este es el resultado, un riquísimo pollo con champiñones, muy fácil de hacer, mirar, como siempre queda súper blandito, delicioso y con mucho, mucho sabor.